más distancias para nunca verte, tener la cabeza ocupada para no volver a pensarte porque no quiero quererte, ya me estoy haciendo fuerte, bloqueame, bloqueame, bloqueame del todo, para no volver, para no volver, luego a caer en tus fotos, que duele más que bucear en un volcán de lodo, Ver como te lo Bien con otro sé que tu piel en foto lo pones por mí. porque buscas mi atención si sí, estaré feliz? ¿Será que mis besos te dejaron las cicatrices Y nunca encontrarás mi amor en una pena. tenerte, y está loquito por tus huesos. Pero mi mente sabe que eres un veneno, ese veneno por el Mueren por su cuello. La piel se eriza. Siento como si tuviera frío. Me empuja con una fuerte mirada hacia el vacío. Yo he visto cosas de las que no me puedo imaginar. Si cambió tu forma de ser sin poderla rebobinar. Si no pude recuperarte, ¿para qué volver a esforzarme? Yo ya no tengo nada que ver. Mi pasado bajo en usted Bloquéame, bloqueame, bloqueame del todo Pa' no volver, pa' no volver a caer en tus fotos Porque eso duele más que nadar en un volcán de lodo Hoy como te la estás pasando muy bien con otro Me quedaban tantas cosas por decirte Tenía tanto Desperdiciaste tantos lugares por enseñarte para besarte Pero preferiste olvidarme Ahora ya he pasado página de verte Ni quiero Sé que mi peor enemigo van a ser los celos Pero quiero que me deje bloqueo para no mirarte no tener ganas de abrazarte Y vas caminando de la mano Con ese tipo que flipo Nunca te ha gustado Me estás mintiendo Para o sea, que casualidad que muere por su beso Pues yo cuando en la noche se tremendo a mi beso Como que antes tenía decía Menudo peso me he quitado encima Por favor bloqueame Que yo no lo puedo hacer Y tú que estás con él Te va a costar muy poco Pero yo ya sé Lo que voy a hacer se suena cuando foto para volverte a ver Bloquéame, bloquéame, del todo Para no ver que vuelve a poner tu piel en foto sé que va por mí por eso ya bloqueame Bloquéame Y solo búscame como Broken Wolf Y bloqueame, y bloqueame, bloqueame